Hola, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo tutorial para ingresar a tu curso en nuestro campus virtual. Lo primero que debes hacer es escribir en la barra de búsqueda de tu navegador favorito, bien sea Google, Firefox o Internet Explorer, www.trust.com.be, diagonal, Moodle diagonal. Luego buscas en la esquina superior derecha, la palabra acceder y das clic sobre ella y esperas que cargue la nueva página. Una vez dentro de esta página, vas a escribir tu nombre de usuario. Recuerda cómo lo pusiste cuando abriste la cuenta. Todas las letras deben estar en minúscula. Tu contraseña, que debe incluir una mayúscula una minúscula, un número y un carácter alfanumérico, por lo menos ocho caracteres. Luego le das clic a la palabra acceder y esperas que te cargue la nueva página. Esto es lo que te aparece en la nueva página. Los recuadros de colores te indican los cursos en los que tú estás inscrito. En la parte superior te aparece tu nombre, si tienes algún mensaje en la mensajería interna de la plataforma, alguna notificación pendiente, el idioma en el que se maneja la plataforma y al lado derecho vas a encontrar el menú de navegación dentro de la plataforma área personal, inicio del sitio, el calendario donde estarán las actividades, algún archivo privado que puedas haber subido y mis cursos. Debajo de mis cursos te aparecen todos los cursos en, a los que tienes acceso. Es lo mismo que te aparece en la pantalla central. En la letra X que está en la parte superior, tú puedes ampliar el tamaño de la pantalla. Esto es muy útil en el caso de que trabajes desde un teléfono o una tablet. Como puedes ver, es sumamente sencillo ingresar a la plataforma. Esperamos haya sido de tu utilidad este pequeño tutorial y en uno próximo te indicaremos cómo ingresar al curso y conocerlo. Gracias por tu atención. Esperamos te suscribas a nuestro canal y estés atento a nuevas subidas de contenido.